Amigo, dime cómo le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Me siento tan solo Desesperado, sin su amor Amigo, por favor dime algo amor, Amigo, por favor dime algo Estoy triste, que siento que el amor no existe, el amor es como un chiste Y cuando llega aquí te sientes feliz, ahora pienso que es mejor estar solo Que estar acompañado por un falso amor, aunque todavía siento amor por aquí dentro de mi corazón Amigo, dime cómo le puedo hacer, dime para olvidarme de Siento tan solo, desesperado sin su amor. Nunca de mí se alejaría y que por mí estaba hasta la vida, y era mi preferida. Ella y yo pasábamos momentos tan hermosos, momentos tan bellos como recuerdo todo eso. Quiero regresar el tiempo y tenerla otra vez entre mis brazos, pero ya todo ha pasado. Baby, donde quiera que estés, te diré que yo aquí te espero.